Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo, el sexto domingo de Pascua va avanzando, queridos hermanos, es este domingo la oportunidad para que le demos gracias a Dios. Ha pasado una semana muy bendecida, preparándonos ya, disponiéndonos para concluir este mes de María, también en este ambiente ya casi de elecciones. Yo quiero invitarlos para que hoy, en este domingo, nos pongamos en la presencia de Dios. Al celebrar nuestra Eucaristía, oremos por nuestra patria. Y quiero invitarlo para que todos los días durante esta semana, con fe, con, con mucha piedad, pongamos a los pies de Jesús a Colombia. Esta decisión fundamental que vamos a tomar el próximo domingo. Señor, en tus manos nos ponemos. Ponemos nuestra vida, nuestras familias. Ponemos delante de ti, Señor, nuestra patria querida. Amén. Hoy domingo, queridos hermanos, vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 23 al 29. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino el Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Defensor, el Espíritu, que enviará al Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo, Dios vaya recordando todo lo que he dicho. La paz os dejo, mi paso os doy. No la doy como la da el mundo. Que no tiembla vuestro corazón, ni se acobarde. Me habéis, me habéis oído decir, me vuelvo al Padre y vuelvo a vuestro lado. Si me amares, os alegrarías de que yo vaya al Padre. Porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, la palabra de este día es una clara invitación para que sigamos con mucha fe creyendo, para que con mucha fe sigamos perseverando. A veces nosotros la vida cristiana la reducimos a pronto algunos actos de piedad, algunos actos religiosos y hoy y durante todos estos días el Señor ha estado insistiendo, si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Cumplir la voluntad de Dios es dejar en claro que lo amamos, porque no es solamente palabra, tienen que ser obras. Lo invito para que hoy no se quede sin la Santa Misa, busque su templo, busque su parroquia y celebre junto con sus hermanos la fe. Alimentémonos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo para todos. Feliz domingo. Dios los guarde y los bendiga.